Bueno, me temo que es un peor día, el medio ambiente está en problemas, solo puedo decirle a Myriam. ¿Qué tontería estás diciendo? Hay mucha, pero muchísima basura por todas partes, ¿qué vamos a hacer? Pues, necesitamos recoger toda esa basura para evitar esa amenaza. Niñas creo que tienen que hacer eso por mí, dejen de decir tonterías y hagan esto ahorita mismo. Bueno, ya hemos terminado, esperemos que nunca vuelva a pasar ese peligro que provoca nuestra amenaza jajaj. Ay no, no puedo creer que yo tiré toda esa basura a la calle jajaj, me volví tan lista que ahora parezco tonta. Cuero uniente morionis. Morionis. Morionis vestruzínsepe remtotam. facere facere deberétire stultum. ¿Qué está pasando? Hablar latín con malas palabras es muy racista. Es mejor volver a recoger la basura. Bueno ya recogimos toda esa basura al camión y esperemos que no vuelva a pasar otro peligro. Oh no, esta vez nos va a ir peor.